la exigencia de libertad para el periodista María ¿no Guyabán. Eh, están con nosotros, eh, bueno, perdón, eh, agradecemos su presencia, agradecemos también la firma que han hecho solidaria de esta carta. Y bueno, a continuación eh, una compañera Valeria Moletín de Prensa, eh, posteriormente eh, tal vez eh, alguna participación y se le da la carta que hemos circulado. Eh, para la, firma. Eh, la compañera Ana dará sobre todo eh, una información sobre quién es el compañero Mumia, su situación médica y qué es la razón por la que estamos aquí para, eh, el, para esta conferencia de prensa. Mucho de pero nada de ti Es la que me cuando estoy muriendo Ya lo había visto ¿Qué tal? que les pareció? ¿Les gustó? Buenísimo, exacto Gracias a Carlos por, por hacernos el favor de traducir Ahí de sus titulares lo Un aplauso, Carlos, Un aplauso Mi hermana Molester está ahí, seleccionando los bits ese va para todos aquellos luchadores que tienen la mirada arriba porque pese a la salud ah. Teletrista sí. de Basteca, vea Nosotros nos llevas en contra de cámaras y nos compartimos Dile así R.I.A.P. sonando al cielo y brillando por quien dice así Tengo que hacerle Por hacerlo y si no vas a hacer hazlo hazlo pero Señor Nata Mari Carmen. porque me voy a hablarme Dice así si lo sientes, puedes bueno, a en al aire. Uh, ah. Hoy en día, finta gris, lo sé, mas no me desanimé. Me alisté y decidido a la calle marché. Te busqué por todas partes, busqué en el reflejo de esos mariscos, con esencia, si hablasé. Regresé en los caminos recorridos y estos ríos de recuerdo que cada vez son más sombríos, pese a todo lo sufrido. Caminando sobre un nido me di cuenta que el cielo y el los tengo aquí labiendo Podía ah, tener poderlo no, y en el cuerpo no, Para mantenerme cuerdo no, Para que mi locura no termine no huyendo, huyendo El terreno pinta checo, mano cabe Los es que es tiempo oh, La vida no es como la vida de no, los no, cuentos, no, pero no. Una rima dentro de un boy Que me dijo, tú puedes hacerlo Lo primero es creerlo Lo primero es creerlo Nunca está de paraje No es tarde, no. No es tarde, no. No es tarde, no. No es tarde, no. Hoy vengo más calmado, sí. Hoy vengo más calmado, sí. Hoy vengo más calmado, sí. Hoy vengo más calmado, sí. Hoy vengo más calmado, sí. Hoy vengo más calmado, sí. Todos. Hoy vengo más calmado, sí. Tú. Hoy vengo más calmado, sí. Dilo. Hoy vengo más calmado, sí. Hoy vengo más calmado. Sí, otra vez bien, no más calmado sí otra vez soy no más calmado sí eso nunca es tarde para crear soñar más nunca es tarde para reencontrar su perdonar nunca es tarde no nunca es de no nunca es de no nunca es tarde no nunca es tarde para crear soñar a más nunca es tarde para reencontrar su perdonar nunca es tarde no nunca es de no nunca es tarde no Es así ah. Yo sé no es nada fácil Pero tengo no te una no ases. ases Y una sed insaciable no Que mi vida no, no callarme caerme. Camino con reales Te dejo ti los disfraces. Yo tengo un ángel Que me de cuide en cada viaje Y un día me marchar Y será para abrazarles si Y ese viaje No me Te dejo un CD ¿Sí? lo que para encontrarme Vuelve pues que se hacer de las mías ¿Donde? En el astro sol como no me reúnen el infierno Con todos mis sueños Revolucioné a ¿no? vestir Lo llamo ¿Cómo? como pero al son de corazón y su primer récord Le dije a Dios a las mentiras, solo soy Kim Y que contra los malos pasos para ya no me duele la traición, lo que pasó pasó. Hoy es un nuevo día y es para ser mejor. Nunca es tarde para crear, soñar, amar. Nunca es tarde para o perdonar. Nunca es tarde, no. Nunca es tarde, no. Nunca es tarde, no. Nunca es tarde, no. Nunca es tarde para crear, soñar, amar. Nunca es tarde para o perdonar. Nunca es tarde, no. Nunca es tarde, no. Nunca es tarde, no. Nunca es tarde. Y si te equivocas. Igual no que es tarde para crear, señora Pan. para crear, soñar, amar, no que es tarde para reencontrar su no no que es tarde, no es tarde, no que es tarde, no es tarde, no que es tarde, no es tarde, no que es tarde, no es tarde, no que es tarde, no que es tarde, no nunca es tarde, no que es tarde, no que es tarde, no es tarde, no es tarde, no no es tarde, no Voy sí. uh -huh. vengo, sí. uh -huh. vengo relajado, sí, hoy vengo relajado, sí Voy vengo más calmado, un poco relajado El respeto de los años dice, sigue sí, avanzando, avanzando. El ritmo, claro, fue un paso complicado sí. sí. Pero aprendí que no siempre se tiene que ver más allá, allá de la nariz sí. Y fue aquí donde era así crecí Y fue aquí que como fue el resurgir. resurgir Con la mirada bien arriba y un amor que no claudica hacia la vida Son muchas travesías y caídas sin que la tinta siga, es que creyó en mí cuando, cuando nadie, nadie más lo, lo hacía, es que iba a lo que en verdad me detenía, Redefinía dónde iba, qué es lo que quería, por quién lo, lo haría, ¿Sí? sin sin medias tintas, escuchar las críticas. críticas, tomar las constructivas y patadas destructivas, ¿Sí? de construir las rimas hasta trocar las bocinas, poner la mano arriba y escalar hacia, hacia la cima, para crear, soñar, amar, porque para reencontrar su perdonar nunca es tarde no, nunca es tarde no, nunca es tarde no, nunca es tarde no, nunca es tarde Paz para todos, Chévere. mi nombre es Socra, dale aventura, oye los controles, Mami en las instrumentales algunas no se funcionan, un rueda para la